Gracias, Fran. Estamos haciendo un cambio. Como han escuchado, los médicos aseguran que el candidato demócrata sigue vivo, aunque su pronóstico es reservado, y no informarán de nada más hasta que pasen 24 horas. Si no fuera por esa vieja bruja no necesitaría emborracharme. Ella tiene la culpa. La tiene como que me llamo Tom. Será esa malnacida. Que le siga pagando la pensión o recordarme que soy un fracasado. ¿A quién se le ocurrió colocar aquí fuera el teléfono? ¿Cómo quieren oír si llaman o no? ¿Y si es esa bruja que ha averiguado cuál es mi santuario? No, no seas paranoico. ¿Sí? ¿Eres tú? Eh... ¡Mierda! Esto se oye fatal. Maldita sea. Escúchame bien. Espero que el maletín todavía esté donde te ordené que lo dejaras. Junto a la valla. Porque mis clientes lo quieren de vuelta. O ya se encargarán de recuperarlo a su estilo. Me explico. Así que ve cagando leches a por él. ¡Ya! Esos chapuceros aficionaros no van a cobrar ni un dólar. ¡Ni un dólar! ¿Lo has entendido? Ve y recoge el maletín antes de que lo cojan ellos. Esto me pasa por contratar aficionados, joder. Por tu bien espero que esté allí el maletín intacto. Dios santo. ¿Un maletín con dinero junto a la valla publicitaria? Esa voz me ha confundido con su socio. Esto puede ser lo que me estoy imaginando que es. El fin de mis preocupaciones. El fin de esta vida inútil que he llevado hasta ahora. Esta es la señal que tanto le pedí a Dios que me diera. ¡Sí! Esto es provincial. Esto me hará un hombre nuevo y esa vieja bruja no podrá negarme ver a mí. No. Ahora ella me suplicará volver. Ahora me respetarán. Todo el mundo me respetará. Seré un hombre nuevo. Seré el hombre que siempre estuve destinado a ser. Este es el mejor día de mi vida. Hoy todo va a cambiar para mí. Es, Espera, era Un segundo. De, déjeme explicarle. Me lo encontré. No estarás haciendo trampas. El secreto está en saber jugar bien tus cartas. Si descubro que estás haciendo trampas, te juro que te estrujaré con tus secretos. Lo único que vas a estrujar esta noche es tu monedero vacío, hijo. No me llames hijo, abuelo. Además, el dinero no es todo. La gente roba y mata. Y hace la guerra por dinero. ¿Algo más, caballero? Hay muchas cosas que quiero. Y no sé si entrarán en el menú. Dame otra botella. ¿Estás seguro? Esta sería la tercera botella que te sirvo, y cuando te pones borracho, Pongo borracho, es problema mío. Ay, a tú, Lonan. Ya sabes que Samuel no lleva bien que te emborraches en su bar. ¿Qué clase de nombre es ese? ¿Lonan? ¡Eh, amigo! ¡Te he hecho una pregunta! Samuel está a punto de aparecer, y no le gustará veros peleando. es mi derecho constitucional a la libertad de expresión. Aún vivimos en un país libre. Seguro que culo sentado me da la razón, ¿a que sí? Y tú, recuerda que aquí tenemos derecho de admisión. Con el puto dinero que me estoy dejando en este puto bar, debería de tener un trato mejor. ...un trato propio de un puto rey. ¡Calla y sigue jugando! ¡Maldito día! Este corte de carreceras nos deja sin suministros. Y que lo diga, jefe. Falta whisky. Parece que los astros quieren fastidiarme el día. Por suerte he encontrado algo ahí detrás. Y hasta mañana no... Si no hubiera sido por el intento de asesinato, no habrían cortado la carretera. Entran nuevos clientes. Tal vez han levantado por fin los controles. ¿Desean tomar algo? Whisky, señorita. Con un par de café será suficiente. Gracias. Claro, enseguida. Te quiero bien sereno y calmado, ¿entendido? Disculpe. ¿Qué se le ofrece? FBI. Soy el agente especial John y este es el agente especial ESP. Ajá, ¿y en qué puedo ayudarles? Un padre de familia se ha presentado en el pueblo gritando que ha encontrado un cadáver fresco cerca de la valla publicitaria a cuatro kilómetros de aquí. ¡Dios mío! El pequeño tenía pis y al salir del coche se encontró con el fiambre. ¿Se lo puede creer? Pobre chaval. No volverá a mear al aire libre. El cadáver estaba mal enterrado y había un maletín vacío cerca. Vaya, ¿qué puedo hacer por ustedes? Aunque al sheriff le hiciera poca gracia, andábamos por suerte por la zona. Por eso del intento de asesinato y, en fin, ¿alguno de sus clientes o usted mismo se ha dado un paseo por allí esta tarde a eso de las 6? ¿Seis? En toda la tarde no ha entrado ni salido nadie. Por los controles de carretera. Señorita, si es tan amable, por favor, apague la música. Samantha, por favor, haz caso al caballero. Enseguida. Me decía. Todas las personas que ve aquí llevan desde el mediodía, así que... Tenemos que interrogar a todos los clientes, incluidos a ustedes dos. Apostaría a mi viejo buga que me queda a que estás haciendo trampas, viejo. Deja de llamarme viejo. A este paso vas a tener que apostar tu coche. Pff, eres un hijo de perra irlandés. Me has desplumado. Has tenido que hacer trampas. Y yo creo que necesito un trago. ¿Crees? ¡Maldito! Con lo que me has ganado, ¿podrías llenar un puto pantano del mejor whisky? Escuchen, lamento la interrupción, pero tenemos aquí a dos agentes del FBI. Tienen que hacerles unas preguntas. ¿Sobre qué? Bien, eh, han asesinado a un tipo a unos kilómetros de aquí y... ¡Que me parta un rayo! Aún no, viejo, aún no. Antes tienes que darme la revancha. Es pura formalidad. Les haremos individualmente unas preguntas y podrán seguir con sus quehaceres. Empezaremos por usted y por la camarera. ¿Cuánto durará esto? Lo digo porque... Solo lo estrictamente necesario. Ni un minuto más, ni menos. Solo lo necesario, caballero. Lo ha entendido. ¿Algún problema? Ninguno, agentes. Así que... ¿Nadie ha salido ni entrado en el bar durante toda la tarde? ¿Cómo quiere que se lo explique? Ya le he dicho que estuve toda la tarde jugando a las cartas con ese cascarrabias. Entiendo. Ya le he dicho. Si no se hubiera dejado terminar la partida, me habría quedado con el coche de ese MK13. Continúe. Nada más. Estuve aquí, nadie salió, nadie entró. Bebiendo toda la puñetera tarde aquí en lugar de en mi casa. Ajá. Porque la bofia no nos deja llegar al pueblo. Ajá. Estoy cansado de este interrogatorio. Aparte, nadie ha entrado las últimas tres horas ni salido, ni siquiera un puñetero abogado. Si el asesinato fue eso de las 7 de la tarde, aquí no ha entrado nadie más desde el mediodía, y... Veo que tienes dinero para jugar toda la noche sin parar. No crea, empecé con un par de pavos, y ya ve. Me... Solo digo lo que veo. ¿Es ilegal? Estamos a principios de mes y he cobrado. Y lo que veo es que gana mucho con lo suyo, ¿a qué se dedica? Con mi trabajo de camionero no tengo ni para liarme un cigarro. Ay, se lo vuelvo a repetir. Blanco y con asas. ¿Querrá decir blanco y en botella? Eso he dicho. ¿Acaso le ha tocado la lotería? Esa maldita crisis de oriente está hundiendo la economía. Pero de momento todo funciona. ¿Seguro? Seré viejo agente, pero no tengo Alzheimer. Repítamelo. Nadie ha salido del bar en toda la tarde. No. No. No. No. no. Que no. No. Quiero irme a mi casa ya, gente. Esto no tiene ningún sentido. ¿Crees que mienten? ¿Que se han puesto todos de acuerdo? A estas alturas ya no sé qué creer. El viejo. Y el otro de las cartas. Mueven pasta. Podrían ser alguno de ellos o los dos. ¿Y qué me dices del indio o del resto de ellos? No lo sé. Joder. Hay cinco tipos ahí dentro. Ninguno tumba la versión del resto. Está claro. Todos están en el ajo. Recuerda que yo soy el que pienso y tú el que actúas. Vamos. Es sencillo. Es imposible salir del bar sin ser visto. Y si saliera por algún lugar no visible, tampoco es probable que nadie no note la suciedad de alguien que ha caminado hasta la valla y matado al tipo. Pero a pesar de todo, el asesino está aquí y todo el mundo tenía la ropa limpia. Puede que no esté. Que haya ido al sur por vías no asfaltadas y estemos haciendo el idiota. O bien los polis locales estén pasando de todo y se han relajado. O puede que haya un sótano que se nos haya pasado por alto y que el hijo de perra esté oculto delante de nuestras narices. Te digo que está aquí, créeme. Con todo el jaleo de los controles policiales habrá escondido en este agujero. Lo doy por seguro. Estamos perdiendo el tiempo con esto. Dejémoslo para los polis locales. Hagámoslo por la vía rápida, John. Ni siquiera han movido sus traseros del asiento ni para ir a mear. ¿Qué has dicho? Que digo yo que habrán tenido que moverse para ir a mear. Hasta a veces parece que eres muy inteligente. Aguarda un segundo. ¿Qué hacemos aquí? El asesino podría escaparse ahora que le hemos dado la espalda. Calla. ¿Que me calle? Hijos de perra. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¡Malditos cabrones, hijos de perra! ¡Ya! ¡Ya está resuelto! ¿Qué demonios está resuelto? Tú sígueme la corriente y déjame hablar a mí. Oye, pero a ti, ¿quién te ha elegido como la voz cantante? ¿Saben? Por un momento creí que no podría resolver este rompecabezas, pero lo he hecho. Se sabe algo de... ¡Calla! Yo os creo, por el santo Job que os creo. Y mirad que no soy cliente. Esto se merece una copra. Sírveme una copa, encanto. ¿Sabéis? Aún tengo una sola duda. ¿Una sola? ¿Quién de vosotros ha ido al lavabo esta tarde? Es una pregunta sencilla. ¡Responded! Si me lo permite. Todos hemos ido al servicio. Creo que he formulado mal la pregunta. ¿Quién se ha tirado más rato de la cuenta en el cuarto de baño? Porque veréis, en el baño hay pruebas de que alguien salió y entró por la ventana. Eso, y unas huellas que salen hacia el parking, que queda oculto al bar. Pero tranquilos, no importa si da en el servicio. Les propongo lo siguiente. Si el culpable confiesa, hablaré bien de él ante el juez, por no esperar una orden de registro, claro. Pero solo tiene tiempo hasta que salga por esa puerta. Entonces, alegaré que buscando pruebas, el coche ya estaba abierto. ¿Lo comprenden? Solo dos personas han estado un buen rato en el cuaño. Bien, bien, bien. ¿Ha hecho usted un gran servicio a la comunidad? ¡Qué demonios! ¡A la nación entera! Amén, hermanos. Judas está aquí entre nosotros. ¡Dios mío! Voy afuera y registraré su coche. ¡Qué diablos! Voy a comprobar todos los coches. Que nadie se mueva hasta que vuelva. Denme las llaves. Ahora. Ya han oído. Las llaves del coche, ya. Las mías están en el salpicadero. Las mías están en el salpicadero. Y las mías. Y las mías. Que nadie salga. Espera mi confirmación. ¡Bingo! ¿Soy el número uno o no lo soy? Tommy, tengo la pasta. Nos hemos cargado a quien nos robó el maletín. Acerté. ¿Qué pasa con el resto? Hoy me siento especialmente generoso. Mátalos a todos. ¿Seguro? Joder, sí. Ya estoy harto de fingir ser un agente del FBI delante de todos estos parlurdos. Esto es un cabo sueldo. Nos han visto demasiada gente. No queremos testigos, ¿verdad? Dicho y hecho, jefe. No es nada personal. Lo siento. O mejor, no lo siento. Era un segundo. De... ¿Están todos muertos? En mi vida había hecho un trabajo tan cojonudo. me voy a encargar de que mueras de verdad ¿sabes? íbamos a largarnos con el dinero sin más pero como has hecho una barbacoa gigante con mi amigo dentro voy a matarte, voy a dejarte unos dólares alrededor y hacer creer a todo el mundo que intentaste un atraco que salió mal muy mal ¿Qué me dices? Vamos Te prometo que será rápido Porque ese humo habrá llamado a la atención De todo el maldito condado He tenido un día muy movido, chico Y no tengo ganas de alargarlo Además, me enojaría mucho Que se ensuciase mis zapatos italianos En su sitio Y hice el trabajo, ¿sabes? Es cierto que no salió como debía Pero cuando uno hace un trabajo Se le paga Bien o mal Se le paga ¿Y sabes lo más amigos? Esta tapatera de la gente del FBI Siempre me funciona Para saltarme controles de carretera Con polis palurdos Que solo quieren volver a comer sus donuts ¿Tú lo mataste, verdad? ¿Acaso era socio tuyo? muerto mucha gente y, bueno, aún podría ser que fuera generoso y no te matara. Pero si te escondes, no lo seré. Te ordenaron dejar el maletín ahí y también que lo quitaras. Voy a matarte y mataré a tus jefes. Espera. Tengo dinero. Mucho dinero. ¿Puedo ayudarte con las heridas? No se sé ve Cierto, tienes dinero. Y también ambos vamos a morir. Pero mis jefes recuperarán su dinero. Y tú pasarás a la historia como un aficionado. Un puñetero aficionado. Es curioso. Hoy mataré por segunda vez a dos personas casi en el mismo lugar. Si no llega a decirme aquel tipo que quiso robar el maletín lo que mi jefe le había dicho a él, confundiéndolo conmigo... Os habríais salido con la vuestra. Hicisteis un mal trabajo y solo mereces una cosa. Te veré en el infierno, zorra. Tú primero.